¿A dónde vas? ¿Por qué de una cosa a la vez? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? ¿Qué esperas? Cuando el arroyo nos venga a buscar Nos tiene que encontrar nadando La mística de la acción vestida de verano Y así estoy escribiéndome te como tantas otras veces, como tantas otras voces.